Ha estado el primer gol Esperemos que el ritmo no decaiga Y en este campeonato Uno es el que menos goles ha conseguido Y el otro el que más ¿Qué opinas Paco? Pues según esas cifras Hoy un equipo debería de golear al otro Pero cuidado porque las estadísticas No vaticinan el futuro No estaba atento en el marca. Ahí está acercándose a la puerta contraria Han marcado gol Aún me estaba poniendo cómodo Y vaya chicharrazo al canto